bueno vamos a ver cómo utilizar el grupo nombres definidos de la cinta de opciones de fórmulas desde donde podemos asignar nombres a rangos o bloques de celdas la primera opción que vamos a encontrar es este, este botón de administrador de nombres desde donde podemos ver eh, los nombres o los rangos que ya están definidos e inclusive eh, eliminar o editar algún rango si es necesario tenía algunos rangos ya definidos acá para ir probando eh, por ejemplo si yo quiero eliminar algún rango cualquiera de estos pulso el rango que quiero eliminar y con el botón eliminar confirmando eh, ya está si quiero eliminar varios puedo pulsar pongamos por ejemplo desde diciembre hasta mayo la tecla de mayúsculas presionada y hacer clic y seleccionaría todo el rango de, de nombres de rango y después con eliminar y le doy a aceptar se pueden borrar o bien pulsar en uno y con la tecla de mayúsculas y la flecha del teclado la tecla de dirección hacia abajo seleccionando los rangos que me interesa eliminar y ahí está desde el administrador de nombres también se puede definir un rango nuevo con el botón nuevo la idea es colocar eh, el nombre del rango y después eh, en qué ámbito va a estar definido el rango si va a estar en todo el libro o particularmente en alguna hoja Yo, generalmente definimos los rangos en el libro para poder utilizarlos en cualquiera de las hojas y en esta en este apartado que dice hace referencia a puedo utilizar esa flechita roja para hacer un clic y seleccionar el rango que estoy definiendo voy a seleccionar uno de ejemplo vuelvo a pulsar acá y le doy a aceptar y ya ese rango de celdas me queda definido si quisiera modificar el rango, sí, ya vimos cómo eliminar los que estaban, si quisiera modificar ese rango de celdas puedo usar el botón editar desde donde yo puedo, por ejemplo, desde acá cambiar el, el rango que había tomado, eh, supongamos que solamente quiero los valores, modifico esa, esa dirección de celda y con aceptar y ya el rango de celdas quedó modificado, esas son este, las tres opciones básicas del administrador de nombres los nombres de rangos se utilizan para hacer mención a un conjunto de celdas y van a aparecer en este espacio que se llama cuadro de nombres, generalmente en el cuadro de nombres lo que veo es la dirección de la celda activa, donde yo hago clic me muestra la dirección de la celda pero si desplegamos el cuadro de nombres vamos a poder ver el o los rangos de celdas seleccionados eh, definidos, perdón, dentro de, esta, de este libro si yo elijo el nombre de rango automáticamente me va a seleccionar, me va a marcar cuál es el rango que lleva ese nombre Bien, después tenemos la opción asignar nombre por ejemplo es, eh, son bastante similares las opciones es como crear un rango de celdas nuevo ¿no? por ejemplo en este caso le voy a poner otro nombre y voy a seleccionar otro conjunto de valores o de, o de celdas que me interese y le doy a aceptar entonces acá ya me va a aparecer el primer rango que habíamos definido ¿eh? con el mezclado de nombres y el segundo que está definido desde asignar nombres básicamente la opción es la misma también podemos eh, con este botón de asignar nombres seleccionar previamente el rango que queremos eh, nombrar por ejemplo yo selecciono nada más que como ejemplo este otro rango de celdas previamente seleccionado pulso asignar nombre y ahí me va a sugerir ya un nombre porque entiende que podría ser ese el nombre que yo quiero y automáticamente ya me marcó desde A1 hasta B13 que es el rango que yo tengo seleccionado podría dejar ese o cambiar el nombre en este caso lo voy a dejar le damos aceptar y ya queda ese otro nombre de rango definido que yo puedo llamar esa referencia por el nombre otra de las opciones presentes es eh, esta que dice utilizar en la fórmula la idea es que los nombres de rango que ya tenemos definidos eh, los podemos eh, eh, utilizar los podemos usar en alguna fórmula o en alguna función por ejemplo el rango 1 que tiene todos los valores ya que eh, tenemos ese rango supongamos que yo quiero sumar esos valores entonces voy a introducir la función de suma fíjense que aunque estoy en modo introducir esta opción sigue estando activa la idea es entonces acá elegir el rango que quiero sumar y ahorrarme de seleccionarlo de alguna manera y la otra opción es crear desde la selección cómo funciona esto la idea es que uno selecciona las celdas y al pulsar esta opción me permite crear los rangos desde la cabecera de, la, de las columnas o de las filas por ejemplo si yo dejo la opción de fila superior va a crear los rangos a partir el nombre va a ser el, el que encuentra en la fila superior a partir de la primera celda digamos de la, de la columna lo que tiene esta opción es que crea un rango de celdas por cada columna en el caso de que tenga más de una ¿Eh? yo le doy acá a aceptar eh, ya tenía un rango meses entonces me está diciendo si quiero reemplazar ese rango de meses Sí, lo voy a reemplazar y si me voy al administrador de nombres me voy a encontrar con el rango meses que es eh, toda esta columna el rango entrada columna b y el rango salida que es la columna c eso fue lo que hizo el crear desde la selección vamos a verlos acá meses me definió entrada y salida esto lo logré con crear desde la selección selecciono un rango de celdas si son varias columnas va a crear tantos rangos de celdas con nombres de rangos como columna yo haya seleccionado Utiliza la primer celda para nombrar el rango y el resto de las celdas son las que van a formar parte de ese rango definido con nombre.